El próximo lunes, 21 de noviembre, tienes una cita en la Diputación de Barcelona. Se celebra el primer encuentro nacional de datos abiertos. Hablaremos de los retos que tenemos las administraciones públicas por delante respecto a la cohesión territorial y cómo el dato y la gobernanza del mismo nos puede ayudar a aportar gran valor y desarrollo económico y social en nuestro territorio. Recuerda, nos vemos el 21 de noviembre en Barcelona.